Hola, soy Alice, tengo 22 años, soy italiana y vengo de Roma. Me he graduado el año pasado en Administración de Empresa en la Universidad de Roma 3, en Roma. Elegí cursar este máster porque igual lo buscaba, un máster aquí en Barcelona porque adoro la ciudad y encontré este máster de Emprendeduría e Innovación y me quedé fascinada porque mmm, me gusta la idea de poder, digamos, entender el mundo de la emprendeduría y tener las herramientas para en lo práctico conseguir digamos, desarrollar un proyecto sola. La idea digamos, del proyecto para este máster viene de mi trabajo digamos, ocasional que realicé a lo largo de los años digamos, de la universidad, que es el trabajo de niñera. Eh, me di cuenta, digamos, trabajando mucho como canguro, que muchas veces digamos, la demanda, aunque parezca lo contrario, la demanda de trabajo de niñeras es mucho más elevada de lo que se cree y el problema es que las chicas que buscan trabajo ocasional, como en mi caso, no consiguen digamos, entrar en el mercado y darse a conocer. Eh, por eso he pensado en desarrollar una app digamos, que ponga en contacto la oferta y la demanda de trabajo para el cuidado infantil. Eh, digamos, la app debería tener unos perfiles muy detallados para que los padres puedan elegir digamos, el perfil mejor que se adapte para sus niños y, posteriormente, eh, una vez digamos, probada la niñera, eh, comentarla y de, de dejar unos feedbacks en su perfil así, para así poder, digamos, retroalimentar el, el sistema mismo y eh, asegurar la confianza de la chica. Inicialmente la idea, digamos, es aplicar esta app y utilizarla solo en la zona de Barcelona, pero en general eh, podría eh, desarrollarse y eh, difundirse sin límites geográficos.